vamos a cambiar el texto para obtener indicaciones de matiz ejecutamos el plugin buscar y reemplazar texto ahora seleccionamos los valores para piano de 7 a 65 y el resultado tiene que ser una pie ahora tenemos un texto de técnica lo filtramos y lo convertimos en el panel de texto a texto de expresión. Cambiamos cursiva por cursiva nebrita, que es el formato habitual, y colocamos en la posición.